Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciamos nuestro día en la presencia de Dios, dando gracias, encomendando esta jornada. Vamos a poner en la presencia de Dios, su trabajo, las actividades que hoy vamos a hacer, las personas con las que nos vamos a encontrar, el proyecto, la diligencia que hay que hacer, el procedimiento. Pongámoslo en las manos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en tus manos nos ponemos. Ayúdanos a hacer tu santa voluntad. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 27 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado.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 Bueno, mis queridos hermanos, el Señor nos da una gran lección hoy: la obediencia. Es necesario que el mundo se dé cuenta que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Tanto amó al mundo que envió a su hijo y fue obediente, obediente hasta la cruz. Es fácil decir, te amo. Lo difícil es vivir. Es fácil decir, Señor, aquí estoy. Lo difícil es decir, donde el Señor lo manda aún. Es fácil decir, yo creo. Lo difícil es guardar los mandamientos. Es fácil decir, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Lo difícil es hacerla. Allá con su esposa, con sus hijos. En su trabajo, con sus compañeritos de trabajo que tanto quieren. Con su hijito querido, ese 16, 17 años que le hace doler la cabeza. Con su esposo que pronto tiene hasta amante. Difícil. Pero es necesario obedecer puede ser hasta la cruz. ¿Cuánto cuesta? Señor, danos fuerzas para levantarnos cada día, para negarnos a nosotros mismos, cargar con la cruz. El Señor los guarde y los proteja, los libre de todo mal y peligro. Un buen día para todos, queridos hermanos.